Gracias, hermano Fulvio, gracias, Francis, a ustedes, amables televidentes por estar ahí y continuar con nosotros en el día de hoy. Bueno, varios temas que damos seguimiento y queremos actualizar. Comencemos con uno que se volvió viral después de la te haber terminado el desfile cívico-militar el pasado sábado 26 de enero, conmemorando y recordando el, 20 el 206 aniversario, 26 de enero, 206 aniversario de nuestro Patricio. Ya había terminado el desfile y escuchen ustedes esta arenga. Bueno, esas imágenes se volvieron viral y no es para menos, hay mucha gente más patriota que, que, que el Patricio Juan Pablo Duarte que ha acabado con esos pobres militares, no, que ha dicho que Dios pues mío, que por qué no cogieron otra canción que le hace mucho daño, y hay que respetar el uniforme, esto, que de todo han dicho, de esto otra gran parte también gracias a Dios, entienden de que no, que no se ha faltado ningún respeto. El desfile había terminado, los que pueden ver la calle, las imágenes de la calle, esa no es la 27, ya ya no, eh, no habían pasado, ya uh -huh. Eh, el proceso todo del desfile que esta vez duró como, eh, mucho menos que el año pasado, cada vez es un poco más corto. O sea, esa arenga o ese cántico o discurso militar que realizan eh, precisamente estos cuerpos castrenses para un poco levantar los ánimos, donde una persona, un guía, canta, el otro responde. Lo hacen con frases populares, con cánticos tradicionales, Muchísimas cosas que se inventan y sobre todo eso para levantar el ánimo y un poco paliar las inclemencias del tiempo en el momento en que están practicando, en que están, en que están realizando sus ejercicios. Yo no le veo absolutamente nada de malo. Muchos dicen, ah, bueno, pero ¿por qué no eligieron otra canción que están induciendo y mandando a beber?, eso es lo que demuestra que la música popular se queda arraigada en el gusto de la gente y lo que está de moda lo canta hasta el bebecito de un año, cuando si ya sabe tararear hasta el anciano a la persona adulta más mayor y no hay cosa que lo impide. esa revolución que causan los géneros y los temas que están pegados Alahazá, ese merenguero que ha sido ayer se presentó la lista de los nominados de los premios soberanos Alahazá arrasó muchísimas nominaciones y uno de estos es el tema y ese el nadie se meta eh, que le encanta como ya le dije a toda la edades, inclusive. Así lo han logrado casi la mayoría de los artistas dominicanos merengueros que en algún momento posicionarse y calar en el gusto de todos. Tenemos un contacto. Buenos días. Buenos días. Buen día, mi hermana Raquel. Hola, hola. Hola, ¿Cómo bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te es sientes? Juan Carlos, adelante, cuéntame. Sí, sí, sí. Carlos, no nuevamente por acá. Sí. Tiene mucho Mira, que uno no nos llamaba, que... Juan Carlos, sí. sí, sí. Cuéntanos, <risa> pasa, Juan Carlos. Lo que pasa, hermano, que lo que molesta, es lo que incomoda. ¿Cómo es fue? Que lo que molesta, es lo que incomoda. Y, ajá, yo, y, no, yo no le veo nada, nada malo de eso, de que ellos iban a, y ya En lo, lo absoluto. Fin. Y más si estaban ahora, fuera de protocolo y, y la marcha fue Ahora, ahora. ¿Dónde se había visto feo? ¿Qué pasando por la tarima que, que todavía no pasado o que hay? Frente mal, a las autoridades en el, ocasión, la coyuntura del desfile. Exactamente, es una canción normal que todo el del mundo le gusta. Me una arenga, una arenga. Y sí. por otra parte, por otra parte aprovechar el momento, que nos va a salir un poquito del tema, es diciéndole al director provincial y regional de salud pública de San Francisco de Macorís, que todavía nosotros estamos pendientes de lo que está pasando aquí en nuestro hospital de Zenobí, y que se suena que ya el cambio viene, esperando que Dios toma la decisión que sea, sea, que sea cierto, que ya también con Dios mediante, puede ser que el cambio de Juan Carlos, eh, dígame. me luce que allá lo que no quieren es a la doctora que está, más bien que su capacidad. Se nos fue Juan Carlos. Bueno, eh, Juan eso Carlos. es un tema para más adelante que vamos a dar seguimiento. Gracias a Juan Carlos como siempre por estar sí. en sintonía. Con el tema de la arenga, para finalizar no le veo absolutamente nada de malo, hay mucha gente que quiere ser más papa que el papa y que cree que la fiebre está en la sábana que cree que, hay, que con eso se va a acabar el mundo cumplamos cada quien nosotros desde nuestra perspectiva, nuestra realidad en ser mejores ciudadanos cada día y no hagamos de una cosa pequeñita un problema grande porque nos gusta crear ruidos innecesarios, yo absolutamente no le veo nada malo a esto y más si fuera del contexto del desfile, ya había anteriormente terminado y bueno y quisieron hacer eso y qué bueno yo no le veo nada de malo y aunque digan que quieran beber es el tema que hoy día bueno canción del año creo que va eh, que, que va pues pudiera ganar y tiene muchísima nominación a la casa por lo pegado que está y su, y su historia que ha revelado en esta coyuntura en otro orden señores radicalmente cambiando de tema el papa francisco eh, de regreso de eh, en su, en su avión en el avión de regreso dio una rueda de prensa de, de ustedes recuerdan que estaba en Panamá unos cuantos días por la jornada mundial de la juventud y mientras se retiraba en el avión eh, dio una rueda de prensa, es costumbre dar la rueda de prensa en el avión eh, a más alrededor de 70 periodistas que le acompañaba, abordó varios temas, el tema de Venezuela dijo él que sería irresponsable y que le duele mucho la situación, el no tocarlo, sobre todo el decir que él se, y dijo que se presta a mediar, que es lo que quiere ni, y que no se plantea, no plantea posición ni entre un lado, ni en el otro que es lo que quiere que los propios venezolanos puedan resolver esto en un ambiente de armonía y que se presta a mediar si así lo necesita, y que es una situación muy dolorosa viendo lo que está pasando el pueblo dominicano el pueblo venezolano hoy día con la situación de crisis económica y política en que está viviendo. Eso es parte de, de, de la locución que dio a la prensa mientras retornaba de, se retiraba de eh, Panamá, eh, y regresaba a, a Roma el Papa también abordó el tema le, le preguntaron sobre el tema de educación sexual, lo que él favoreció grandemente, dice que sí que el tema de educación sexual hay que abordarlo en las escuelas, que debiera comenzar por las familias, pero qué pena que hay padres irresponsables y que hay situaciones de familia eh, que no permiten abordar esos temas con toda la madurez y la lógica posible, pero que él aplaude esto, que se toque en las escuelas, inclusive le cito textualmente, el sexo es un don de Dios, no es un cuco, un monstruo en el que se le asusta, es el don de Dios para amar, que algunos lo usen para ganar plata o explotar a otros, eso es otro problema, pero hay que dar educación sexual objetiva tal y como es, así puntualizó el Papa Francisco en el día de ayer eh, mientras retornaba. A, habla de que es la mejor son los escenarios mejores para educar de manera correcta, la familia y la escuela. Por tanto, dice que hay que tocarlo el tema. Abordó también el tema del aborto y otra vez otra vez imploró el perdón dice que Dios es un Dios justo y de amor y de perdón y que por tanto no, él no es quien para castigar, para condenar, sino que invoca la misericordia de Dios y que Dios siempre todo lo perdona. Entonces cuando hay una convención de verdad sobre todo, pero que hay que lidiar con ese dolor tan grande, dice él, el drama, que hay que entender el drama del aborto que hace falta estar en el confesionario para saberlo bien claro lo dejó bien claro en dicho, claro que él es un papa a favor de la vida pero que no es quien para condenar simplemente que Dios es un Dios de amor y misericordioso por eso siempre perdona varios temas, estos temas muy candentes y picantes a nivel internacional sobre todo porque en manera en que se está discutiendo en muchas partes del mundo la aprobación legal o no parcial de este tema del aborto y la educación sexual impartirla desde las escuelas como una Pa, como una materia más. También, el dijo, también dijo que esa educación sexual no sea imposiciones neoliberales. No, internacionales. Por, eso habla, por eso habla de, de que grupos. se... Es decir, ha tratado que nada de que ver con, la, con el plan que tiene el grupito de, de género, porque es implantar una especie de adoctrinamiento a niños y niñas, cada uno, hacia los sexos de cada uno. Eso yo entendí por que eso, el Papa lo, eso lo aclaró él, él Lo dice bien claro porque él habla de una educación objetiva Donde tú no, no le cambies ni le pongas la sujeción que a ti te interese Sino la razón en ese sentido él, él habla bien claro en ese en ese tema Así es que dando seguimiento sobre todo Porque el Papa siempre será noticia Y por la forma en cómo aborda la humildad En que manifiesta en el trato y el cambio que ha dado radical Desde su desde que ha tomado posesión como el líder religioso de la iglesia católica. En otro orden, otro orden de ideas, dos, dos temitas más. Uno preocupa bastante, eh, denuncias una y otras cada vez más de robos en parqueo de establecimientos privados comerciales. El joven Yacer, Yacer él dirige INAPA en Hermanas Mirabal en Salcedo. Y fíjense ustedes, esas imágenes son de su vehículo. Él la, la ha subido a su red social de Facebook, Yacer, él, él fue en esta semana a Palmares a comprar unas cosas, dice él. Duró unos minutos, cuando salió encontró que su vehículo le habían hecho esto, le habían abierto la puerta, le habían robado unos licores que tenía Ahí y entre otras cosas. Él contó la historia, pero dice, y lo tituló Descubriendo el agua tibia porque está cansado. Cuenta él en el relato que hizo en el Facebook, la, ahí está la imagen, que esa Jeepeta sin placa se parqueó y se ve en el video de la cámara de seguridad al lado del carro de él y nadie vio, absolutamente no se ve en la cámara, ni siquiera cuando se desmonta, pero luego se ve cuando se retiran de una vez, después que ocurre el hecho, él cuenta que fue a las autoridades, a los dueños pidió eh, que le prestaran las imágenes, pidió respuestas sobre este caso, porque no es posible que los centros comerciales se curen en salud poniendo un letrero y diciendo nosotros no somos responsables de lo que le pase a vehículo ah pero sí son responsables para, para dar productos y para que la gente vaya y le compre hay tribunales Así, que no. han castigado han dado su su sentencia y sí tienen favorables, responsabilidad. Favorables a cliente, sí, sí, claro que sí, sí, deben tenerla, deben asegurarla. Porque el hecho de que tú eh, vayas a un recinto y te parqué en su parqueo para realizar una actividad tuya y tener personal de seguridad, ya con eso se supone que debe de resguardarse porque tú no estás en un lugar público puramente. Si no es una empresa. Claro. Y eso lo han tomado en cuenta. Lo que debe haber es sí una función directa de, de vigilancia. Mira, Palmares tiene un problema que los vigilantes son para parqueadores. Ellos son parquímetros. Ellos, Ellos son parqueadores. No, parquear, no, Entonces no eso vigilan, hay, que, hay que tener en cuenta no hay que el que está ahí con esa, eh, esa posición es de vigilar de que todo en el parqueo de que si se esté mueve algo en raro. orden. Alguien puede necesitar una ayuda, alguien tiene que salir, alguien tiene que entrar, alguien está cometiendo una falta. Tiene que tener una especie Entonces, de visión amplia. Y que no me digan que con cámara de seguridad es suficiente, porque la cámara lo único que nos aporta y nos ayuda es ya la imagen para luego hacer una investigación. De manera preventiva no hacen labor, solo sirven ya como herramienta para tratar de conseguir a, esos del a los delincuentes, a quien comete el hecho. Pero ya hacer cuenta de que él fue a la policía que puso la denuncia y que la policía fue al, allá al centro y todo, y pidió las imágenes y vio y dijo, no, no se puede hacer absolutamente nada. El vehículo, la jeepeta blanca que ustedes vieron, que no tenía placa, eh, no, sabe, no la han identificado en lo absoluto y que no sabe qué hacer. Él dice textualmente aquí que, que tuvo que regresar del lugar de los hechos que habló que no, el oficial que le atendió no le dio ninguna conclusión, dice que esos delincuentes no son de aquí, fue lo único que le dijo a la policía, que ese vehículo es, era rentado, y como lo sabe, con tan solo mirar lo que era rentado, que esos delincuentes ya no están en San Francisco, que hable con los dueños de Palmares, para que, le, le tiraron pa el que se al pongan de acuerdo, la policía la le policía mandó a hacer eso. Hable con los dueños de Palmares <risa> para que se pongan de acuerdo. Oh, yeah. Entonces, en esas conclusiones, él lo cuenta como para una forma de desahogo, sabiendo que absolutamente no va a pasar nada. Alrededor de 6 mil, 7 mil pesos le robaron en productos que mira, él tenía sé, dentro de su yo casa. Sé que y no es el primero que el le pasa. Grupo hace, ahí, ahí mismo en, mira, en los comentarios comenzaron a ponerles eh, experiencias de yo sé otros casos. el grupo Palmares hace grandes esfuerzos anda, por ahí. mantener su recinto libre Pero hay de todo que un poquito Pero me refiero por eso, el personal que está dispuesto ahí, que está en ambos extremos en ese lugar, que está en uno en el área de parqueo de motores, otro adelante en la, en la intersección para entrada y salida, que se pongan a trabajar, que se le evalúe, que se le conviertan en individuos proactivos. Es que están nada más fijados se, para el parqueo. Que Yo que mismo se le me he quejado. Construye con que ellos. se le adiestre como si fuese un policía interno Siempre. ahí para vigilar y estar pendiente a cualquier cosa rara que se esté dando, para que asegure y le dé estabilidad, por supuesto, a los clientes que van a consumirle, que ahí no se les regala absolutamente nada. Son los centros comerciales, nadie regala nada. Usted consume, el cliente paga. Y el cliente lo mínimo que puede esperar es que su vehículo, encontrarlo en el parqueo de. Mientras claro. está comprando putos. es estar tranquilo, no venir con un sobresato. Y Adiós. Siempre. Va a ser, mira, como me dijo una, una persona, yo traigo todo ahí. Siempre va a ser, siempre va a ser atractivo de ladrones. Siempre. Los parqueos, las casas Privado comerciales... Privados, las casas comerciales. Siempre va a porque ser... Porque es que no se da cuenta nadie Pero como que... Robó. Siempre. Lo, Ni escucha... Lo que critico que tampoco se le puede cargar al grupo Palmares, al grupo... Eh, no, porque por hoy, hoy le tocó a como ellos, dicen mañana... los policías y le mandan el, el asunto, vaya ya, no, no. Ya. Espérate, Pero que ellos por. tienen culpa, ellos tienen culpa, porque tienen que recibir su miren, seguridad. muchas gracias, Raquel. ¿Cómo no? El día 2 de febrero es Día Mundial de los Humedales. Los humedales... Son el control de inundaciones, son eh, el amortiguamiento de tormentas y también nutren las cuencas hidrográficas subterráneas. Y por eso en Pimentel van a celebrar este Día Mundial de los Humedales. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Provincia Duarte, lo va a celebrar el día primero, que es viernes. Lo va a celebrar en un humedal que hay en Pimentel que se llama Bacácara. Allá estaremos celebrando el Día Mundial de los Humedales Junto con el Ministerio de Medio Ambiente Y los invitamos a todos para que conozcan Qué es un humedal y qué beneficio Bueno, pues está. yo le voy a mandar a los guaranenses Que participen de esa actividad Pero recuerden que simplemente visitando Supermercado Almanza Encuentra todo lo que busca en un solo lugar Supermercado Almanza está en la calle principal 34A, Las Guaranas Aceptamos tarjeta solidaridad y está acompañado de una, que es la Asociación de Supermercados Económicos, llevando una gran campaña y, sobre todo, grandes premios. Por cada 500 pesos de compra, recibes un boleto, ya está participando en fines de semana, crucero y miles de pesos en premios. Por cada 500 pesos, ya lo sabes, y ayuda también con la campaña Ecobolsa y así reducir la contaminación y el uso del plástico. Supermercado Almanza. Tan nuestro como las Guaranas, Supermercado Almanzano. Si quieres verte bien y también cuidar tu vista, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Los mejores lentes del mundo, toda la marca del mundo usted la encuentra en óptica máxima visión. Ahí usted tiene también profesionales nacionales e internacionales, atenciones de primerísima calidad, análisis de la vista gratis, monturas de todos los colores, múltiples, se acomodan a su contorno facial, le ponen un espejito ahí, le dicen mire mírese cómo le queda, y usted se siente bien y también resuelve su problema de visión, calle Castillo esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675 óptica, máxima visión, solo marcas solo prestigio en el whatsapp nos escriben nuestros amables televidentes y quiero comenzar con la foto que he mandado vamos a buscar el mensaje mío ahí está Raquel, Raquel muy bien, esa es doña Ana, madre de una querida amiga y, ma y como madre mía, eh, eh, Francisca Gómez Centenares. Esta doña Ana acaba de fallecer en el día de ayer, la madre de Francisca Gómez. Francisca Gómez, una mujer que ha entregado su vida completa a la, la iglesia católica fue mi formadora desde la legión de maría todos las, los diferentes grupos en los que fuimos pasando por supuesto recibimos ese asesoramiento y seguimiento de doña francisca como le conocen en tenares domana Fran todo el mundo lo conoce los restos de doña ana están siendo velada en la casa eh, donde residía allá en la zona en la urbanización rosado eso es en la parte de atrás del Liceo Regino Camilo. En paz descanse el alma de Doña Ana, nuestro abrazo solidario, nuestras condolencias a Manafran y a toda la familia. Penoso está esta muerte. Seguimos en el WhatsApp, Julio César Vargas nos escribe, dice que falleció en la comunidad de Los Cocos, Paulino de Jesús, Lile, está siendo velado en su residencia, en el sepelio será a las 3 de la tarde, en el cementerio Las Mercedes. Ya, ya ustedes habían comentado de esto, nuestra solidaridad con Heriberta también por la pérdida de su padre. Elvis Alberto manda este vídeo, dice que apoyemos esta causa justa si no tiene tu boleto, bueno, y además manda el evangelio de Marcos capítulos 3, versos del 31 al 35, gracias Elvis Alberto, el número que termina en 2204 escribe, dice buenos días, quiero saber dónde puedo hacer una denuncia, soy ciudadana extranjera, vengo desde Japón, uh -huh. la justicia dominicana no hace nada, he sido vilmente robada y estafada. Y en este país, los contactos y el dinero es lo único que sirve. Si estoy hablando de un delincuente ¿Y dónde se en encuentra Siria. Ella? Es bueno que se dirija aquí a Telenor, que venga y por supuesto cualquiera del equipo de prensa le va a tomar su denuncia, su declaración. Aunque debe pasar por la policía, por supuesto, hacerlo. La denuncia pública para los medios puede venir aquí, pero debe acercarse al comando noreste de acá, la Policía Nacional, hacer su querella, formar su denuncia. Bueno, nos vamos a una breve pausa, retornamos con más, aquí en De Mañana, quédese con nosotros.